Hola, soy Pablo Moratinos, consultor de Marketing Online y Analítica Digital en 3 y Media Comunicación. Voy a ser tu guía durante este curso de Google Analytics para Growth Hacking. El objetivo del curso es que conozcamos sobre todo las nuevas propiedades de Google Analytics, conocidas como GA4 o Google Analytics 4, de cara a enfocarlas en optimizar y mejorar el rendimiento de tus acciones en Growth Hacking. Durante el año 2020, Google Analytics presentó las nuevas propiedades, como te decía antes, de GA4. Estas propiedades son realmente diferentes, son muy potentes, pero se trabaja con ellas de forma distinta a como lo hacíamos con las tradicionales o las eh, propiedades de Web Analytics 3 o Universal Analytics, como eran conocidas popularmente. Durante este curso vamos a conocerlas profundamente y sobre todo en aquellas partes que están más relacionadas con la optimización de resultados para que seas capaz de sacar mayor rendimiento a tus acciones de Growth y mejorar sucesivamente paso a paso. ¡Nos vemos dentro!